Español es demasiado fácil. No, anda, mm. hey, no, no <coughs> español Cara. Perro. Mujer. ¡Arriba! Hey, no, tu casa, mi casa. ¡No, oh, ¿sí?